Bueno, le pusieron tres meses de prisión preventiva al caballero, al joven que ocasionó una trifulca en el hospital público de la ciudad, entendiendo el juzgador que las pruebas que aportó el Ministerio Público dan relación a la acción tomada por el imputado. La calificación jurídica aportada en la medida de coerción es tentativa de homicidio, asociación de malhechores y complicidad de evasión. En relación a la investigación, ¿irá el Ministerio Público a profundizar para encontrar otros elementos en torno a este? Claro que sí, ¿Eh? incluso hay unas imágenes aportadas por el hospital público que van a dar al traste con los demás responsables de la acción. La condición de estar medio estable, mientras tanto, pero está cuidado intensivo todavía. Los médicos no nos han dado una aseguranza, tú ves. Pero los más que nos dicen que es un 90% de que no camine y de que es inválido. Nosotros queremos justicia. ¿Cuál es el nombre de su pariente? Manuel día a día. ¿Qué exigen ustedes entonces en torno a esta situación? Justicia, que me que ya 20 años.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 Claro que sí, incluso hay unas imágenes aportadas por el hospital público que van a dar el traste con los demás responsables de la acción. La condición de él está medio estable, mientras tanto, pero está el intensivo todavía. Los médicos no nos han dado una aseguranza, tú ves. Pero los más que nos dicen que es un 90% de que no camine de queda inválido. Nosotros queremos justicia. ¿Cuál es el nombre de su pariente? Manuel Díaz Díaz. ¿Qué exigen ustedes entonces en torno a esta situación? Justicia que me lamentan que ya 20 años